Buenos días a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, tengo hoy con nosotros, con todos nosotros, con ustedes y también conmigo, al doctor José Ventura Cayete. El doctor José Ventura Cayete ya ha estado con nosotros en cuatro ocasiones con los temas que les voy a decir que ustedes pueden buscar en el videoblog. Los temas que le ha tocado son Hablemos de ciencia, noticias y reflexiones, Ingredientes de la receta, bioquímica y mente, astrobiología más allá de nuestro planeta y los orígenes del hombre y la mente. Un largo camino. Bueno, el doctor Ventura es doctor en ciencias químicas, es licenciado en bioquímica y es especialista en bioquímica clínica. Él eh, ha tenido la amabilidad, como en otras ocasiones, de, de, de tratar, va a tratar una serie de temas de mucha actualidad, que él va a ir introduciendo, va a ir tacando el primero, luego los siguientes, que creo que serán de, para ustedes de, de mucha curiosidad, porque son temas de actuales, de ahora mismo, ¿no? Por tanto, le doy la palabra a él para que empiece con el primer tema. Bueno, ah, pues, buenos días a todos, <ríe> saludos a, a todos los que nos ven en el, en el blog, y nada, gracias por... Bueno, hay, hay que decir, José, que nos ven de todo el mundo, por así decirlo, o sea, que me consta, me consta, estamos bien. haciendo un saludo global, ¿no? Para todo el mundo, sí. <ríe> un saludo global. Y nada, te agradezco que me des esta oportunidad para poder hablar a, y llegar a mucha gente, porque en realidad yo creo que son temas muy interesantes y que pueden hacer que pues eh, aparezcan nuevas... Eh, vocaciones científicas sí. o interés por, por algo que en realidad nos afecta yo, a todos. yo creo que a veces una vocación puede iniciarse por, por una cosa así, que alguien le produzca una curiosidad y diga, oye, a mí me gustaría me gustaría dedicarme a eso ¿no? lo, lo, comentaré luego alguna cosa sobre eso, de sí. mi experiencia personal que creo también muy puede servir a, a, sí. a nuestros muy bien, oyentes pues nada, yo quería comenzar con algún tema así un poco impactante, de los que llama la atención, y, y es un, un tema que, bueno, que tiene se puede hablar muchísimo sobre esto, y es el, el del descubrimiento de un objeto que se llama Oumuamua, no, es hawaiano ese nombre, yo no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, Oumuamua es el, el, el, el nombre del, del objeto, que es el primer eh, objeto de origen interestelar que se ha descubierto, ¿de acuerdo? Es un objeto, así como a veces aparecen cometas nuevos, asteroides nuevos, en general esos objetos proceden del mismo sistema solar, de nuestro sistema solar. Para, eh, su origen es dentro de, de, de los límites en los que nosotros nos movemos, ¿no? De, de, de la influencia de nuestro Sol. Pero este objeto eh, resulta que viene más allá del sistema solar y hasta ahora no se había visto ningún objeto así. Esto eh, se descubrió pues, porque sobre el fondo de estrellas, pues un telescopio vio un puntito que se movía, un puntito muy, muy pequeño, muy alejado de, de nosotros, que se movía sobre el fondo de estrellas. Así es como se descubren los cometas y ese tipo de, de objetos. Pero este tenía la característica de que se movía a unas velocidades enormes, mucho mayores de lo que se mueven los objetos que son propios del sistema solar. La cual entonces estuvieron estudiando eh, gracias a, a varios equipos de astrónomos de todo el mundo, estuvieron haciendo un seguimiento y dedujeron, sin lugar a dudas, que ese objeto no era eh, del sistema solar. O sea, no es que el objeto haya venido a este planeta, sino que lo han descubierto fuera del espacio, de nuestro espacio solar. Lo han descubierto atravesando nuestro sistema solar, oh. pero procede del exterior. No, no ha pasado cerca de la Tierra, por lo menos relativamente, pero sí que eh, eh, lo hemos detectado cuando atravesaba el Sistema Solar. Es una casualidad, porque podría haber pasado desapercibido, pero se detectó y, y se ha estudiado bastante, porque eso era una ocasión única, hasta, hasta la fecha no se había detectado un objeto así. Eh, una de las características que tenía era esa, la velocidad tan grande que, que llevaba. Después se vio, eh, por la curva de luz, ahora explicaré cómo se deduce esto, se vio que tenía una forma un poco extraña, porque normalmente los objetos que, que nos visitan procedentes del sistema solar pues suelen ser esféricos, suelen tener formas más o menos irregulares, pero aproximadamente se parecen a las esferas, ¿Por porque la gravedad hace que los cuerpos sean de una forma más o menos esférica. Este objeto no, este objeto es muy alargado, y es algo que no es frecuente en, en, en astronomía, un objeto natural, de origen natural, que sea tan alargado. Entonces esto llamó mucho la atención, y hizo que, que fuera algo pues, muy llamativo, esto es normal. Un objeto que viene a esa velocidad de fuera del sistema solar, y que encima tiene una forma, puedo, puedo, eh, la velocidad... ¿Se ha descubierto si era mayor o menor que la de la luz? Menor, es, menor, menor. No. es, es muy grande para los objetos eh, que hay en el Sistema Solar, pero es bastante menor que la luz. Eh, el, en el momento de la detección creo que eran 23 km por segundo, una cosa así aproximadamente. Es una velocidad alta para ese objeto, que es lo que hace descartar que proceda del Sistema Solar, porque con esa velocidad no puede estar dentro del Sistema Solar, tiene que proceder de fuera, son los los astrofísicos, los astrónomos lo pueden calcular con sus ecuaciones eh, eh, y eso es lo que hacía que, que, que se pudiera mm, afirmar que procedía de fuera, pero es una velocidad bastante lejana de la de la, de la. Eh, Respecto a la forma, claro... Estamos acostumbrados a ver cometas, asteroides, todos tienen una forma más o menos irregular pero aproximada a una esfera. Este da más parecido a un cigarro o a un lápiz o a un, un puro que a lo que es un, un objeto al que estemos acostumbrados a ver en astronomía, como una patata a lo mejor, o como un huevo o algo más o menos esférico, una forma más, más regular, y eso claro, y enseguida Hizo que hubiera especulación sobre el origen de ese objeto. Claro, un objeto que se mueve tan rápido, que no viene del Sistema Solar, que viene de fuera, y con una forma tan extraña, así alargada, ¿qué puede ser? ¿Qué pensamos? ¿Así ¿Qué, qué, qué podría ser eso? Una nave espacial, algo de origen alienígena que está visitando el Sistema Solar. Eso lo pensó gente cuando aparecía la noticia. Pero eso tiene es que ser una nave espacial que se acerca. Evidentemente no lo es, no lo es, pero, eh, hablaré un poquito más sobre esto, pero sí que existió en un momento la duda sobre si podría ser esto algo de origen artificial, por, los, por las características que presentaba. Eh, fíjate que es un objeto muy pequeño, tiene aproximadamente unos 300 metros de largo por, por unos 30 de ancho. Esto es muy pequeño, comparado con los tamaños que tienen los cuerpos eh, celestes, los cometas, tal, pues muchas veces son muy grandes. Este objeto era pequeño, lo cual, lo cual cuadraba también con lo que fuera una, una sonda o algo de origen extraterrestre. Tenía un color oscuro, un color eh, oscuro. Esto es típico de, de, todos los, de, de muchos eh, objetos eh, del Sistema Solar, porque se producen reacciones químicas por la... la las radiaciones de, de, del sol y se forman unos compuestos orgánicos en la superficie de, de los asteroides o de los meteoritos que confieren un color rojizo son compuestos hidrogenados y bueno, le dan ese color y este objeto tenía un color similar al de, al de estos objetos eh, ¿cómo se sabe que tiene esa forma? porque es un objeto muy pequeño muy alejado de nosotros ni con los mejores telescopios se puede ver la forma se deduce indirectamente y voy a explicar un poco cómo se, cómo se hace para que la gente sepa estas cosas de dónde salen porque luego te dicen tiene 300 metros de largo y tiene eh, tiene una forma irregular bueno, ¿y cómo lo sabes? como la, como la, si no le han podido hacer una foto porque no se le ha podido hacer una foto en la que se vea el objeto ¿esto cómo lo deducen? Pues voy a intentar explicarlo un poco eh, para que lo entiendan la gente que nos ve mm -hmm. imaginemos que eso es, un, es un objeto como, como este lápiz cuando le haces la foto en, con el telescopio, tú lo que estás viendo es la luz que refleja el, el objeto. Entonces, si fuera una esfera, el objeto siempre reflejaría más o menos la misma cantidad de luz, aunque esté girando sobre sí misma. ¿Vale? Imaginemos una pelota que gira, siempre presenta la misma superficie hacia nosotros, y va a reflejar más o menos la misma cantidad de luz. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que viendo cómo cambia la luz con el tiempo de ese objeto, puedes deducir la forma que tiene. Pensemos en un objeto con la forma de un lápiz. Si nosotros miramos desde aquí, cuando el objeto está en esta posición, y tú miras desde aquí, tú vas a ver una cantidad de luz determinada, que es la que refleja el objeto, esta superficie. Si esto gira así, en ese momento te va a reflejar toda esta cantidad de luz, la que puede reflejar esta superficie, que es mucho mayor. Entonces ahí tendrás una cantidad mayor de, de luz de ese objeto, aunque tú no lo veas el objeto, pero vas a recibir más luz. Pues bueno, analizando esa curva de luz, eh, los, eh, los astrónomos pudieron deducir que era un objeto con una forma similar a un, a un puro o a un, un, un cigarro un lápiz. Sí, sí. Observando la, la curva de luz, que es, algo, es una forma indirecta de conocer ese dato que directamente no se puede saber, porque está tan lejos y es tan pequeño que ningún telescopio eh, le puede hacer una foto en la que se vea la forma que tiene, Esto me parecía que era in interesante comentarlo porque a veces eh, nos cuentan cosas y, pues bueno, esto ¿cómo lo, han, cómo lo han podido descubrir, si realmente no han hecho una foto, esto no lo han inventado, eh, es una deducción así un poco basada, no, esto está eh, eh, deducido de datos que son muy, que se puede interpretar fácilmente, que es algo muy sencillo, realmente es la cantidad de luz que refleja el objeto te dice cómo es ese objeto de acuerdo. Eh, eh, después se ha visto otra característica de este objeto que lo convierte también en, en interesante se ha clasificado eh, como cometa precisamente por esto que voy a comentar se ha visto que durante el, el paso por el sistema solar se ha acelerado se ha acelerado ligeramente se ha entrado con una velocidad determinada y ahora tiene más velocidad de la que le correspondería a, al efecto que pueda tener el sol por la gravedad del sol porque cuando un objeto se acerca al sol la, la atracción gravitatoria lo puede acelerar, puede hacer que pase más deprisa pues este objeto se ha visto que ha acelerado más de lo que le correspondería por la, la atracción del sol y se deduce de ello que debe estar soltando algo debe estar eh, produciendo alguna especie de cola de gas o de polvo que va perdiendo y eso es lo que hace que haya una aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, debido a eso se ha clasificado como cometa, como un cometa, porque no se ha visto ninguna cola, ni se ha visto la coma, ni cola que son típicas de los cometas cuando pasan cerca del Sol, porque la, los gases y el polvo que, que van desprendiendo brillan y lo, y lo podemos detectar, y en este caso no se ha visto eso. Pero, indirectamente, por la aceleración adicional que tiene, se supone que está perdiendo material, que está soltando material. Y eso es lo que ha hecho acelerar. También es una cosa interesante que la gente sepa estas cosas, cómo como se deducen. Hemos dicho antes que por las características del, del objeto, se pensó en un momento, hubo gente que pensó que podía ser pues, un objeto artificial, que venía de alguna civilización extraterrestre y tal, porque tenía una pinta un poco rara, hay que decirlo. Eh, hay que decir que realmente el, el giro que tiene el, el objeto es muy irregular, no gira de una manera, digamos, eh, como estoy girando ahora el lápiz, pero gira de una manera así, irregular, ¿vale? eh, Esto es pues una, una característica de un cuerpo eh, natural, que proviene de una colisión, en, ha habido una colisión en algún punto del, de nuestra galaxia, y ha salido disparado un trozo de, de algún cuerpo celeste que tiene una forma alargada, y que por eso va girando de esa manera un poco uh -huh. eh, irregular. Bueno, lo, lo que quería decir es que, eh, como existía la posibilidad de que eso fuera algo de origen artificial, se dirigieron radiotelescopios específicamente a este objeto y lo estudiaron durante un tiempo determinado para ver si emitía alguna clase de señal. Esto se ha hecho, se ha hecho uh -huh. eh, no ha sido algo que hayan dicho por ahí no, se ha hecho porque se pensaba que quizá existía la posibilidad, la remota posibilidad de que fuera un objeto artificial, eh, y que esto ha sido una cosa muy importante en, en este último año. Eh, no se sabe de dónde viene este objeto, el este objeto puede llevar millones de años cruzando la galaxia, ha pasado por uh, sistemas diferentes al nuestro, Sigue cruzando el, el, nuestra galaxia y seguirá así durante, pues, quién sabe cuánto tiempo, millones de años. No hemos podido alcanzarlo, no se ha visto de cerca, todo esto que sabemos son cosas que, como hemos dicho, se deducen de los datos de, del estudio de, del, del objeto que se tiene por gracias a, a los astrónomos y a los observatorios que lo han eh, seguido con los telescopios, pero en realidad no se ha podido una foto y ver cómo es de cerca, no se ha podido coger una muestra porque pasa, está muy lejos y pasa a una velocidad altísima, eh, pero sí que ha abierto, digamos, la discusión sobre qué hacer si se detecta otro, otro objeto similar en algún momento. Ya se ha dicho que bueno sería interesante enviar una sonda espacial para estudiar de cerca un objeto de este tipo, porque ahora es algo que no se ve todos los días y que puede aportar muchísima información sobre eh, nuestro Sistema Solar, sobre el origen de la vida, sobre el origen de la formación de, de los cuerpos celestes, de muchas cosas, ¿no? Pero claro, para eso hay que enviar una misión, eh, una sonda, que se acerque lo suficiente como para poder estudiar ese objeto de cerca. Eh, han hablado sobre si todavía habría tiempo de enviar alguna sonda para, para interceptar este objeto, pero, técnicamente, a día de hoy, eso es muy difícil, eso es muy complicado. Y parece que, no sé, vamos con, con el Oumuamua, oh, que en hawaiano significa el mensajero primer llegado, creo que no sé, es, es un nombre muy poético. Eh, no se puede, ya no da tiempo prácticamente, porque la velocidad que va pues, es muy difícil alcanzarlo. No es imposible, por lo que yo he leído, pero es muy difícil. Y lo que se piensa es que a ver si hay otra ocasión, dentro de poco, en la que se detecta algún objeto de estas características y enviar una sonda para estudiarlo bien de cerca, porque claro, esto es una cosa, ya te digo, es lo primero que nos ha llegado de fuera de nuestro sistema solar. Muy interesante. De, de hecho, fíjate lo, lo, lo que he comentado de que tiene relación con, con lo de la nave alienígena, al principio pensaron ponerle otro nombre. Eh... Rama, porque hay una novela de ciencia ficción de Arthur C. Clarke que habla de una sonda alienígena o de una nave que llega exactamente igual que este. Se descubrió de la misma manera, ¿no? Y pensaron ponerle su nombre. Luego lo cambiaron por Oumuamua, no sé si porque, como el observatorio este está en Hawái, donde lo hicieron el seguimiento tal, el telescopio Pan-STARS y todo esto, probablemente decidieron poner el nombre en hawaiano. Pero pensaron en esa historia de ciencia ficción que se escribió en su día donde describía un caso similar a este pero con un final diferente claro porque en la, no, en la novela era una nave espacial y en esto es un pues, supuestamente es un cometa venido de más allá del sistema solar pues, quizá podemos también deducir que, que habrán venido en otros momentos o incluso ahora otros objetos más, de más allá de nuestro sistema solar lo que pasa es que no hemos podido detectarlo ¿no? exacto, se estima pues los astrónomos hacen sus cálculos y viendo pues algunos eh, factores, deducen que esto tiene que estar pasando continuamente tienen que haber objetos de más allá del sistema solar, de otros sí. mundos, digamos sí, sí. que están cruzando cerca de nosotros pero no los vemos porque son pequeños y son muy difíciles de detectar sí. pero ¿cuántas veces habrá pasado esto en el pasado? ¿habrá colisionado alguno con nosotros en algún momento? no, no, no se sabe pero, claro, eso te lleva a preguntas y a hipótesis muy sí, sí, sí, interesantes. Sí, sí. Muy interesante, esto. Muy, muy curioso. Muy... muy bien. ¿Qué otro tema vas a ver ahora? Pues, continuando con los descubrimientos relacionados con la astronomía, hoy en día es uno de los campos donde más cosas se ven todos los días, ¿no? Porque la astronomía, al fin y al cabo, es una ciencia que es muy eh, observacional. Realmente tú observas lo que hay, y luego lo intentas explicar, más o menos, ¿no? A sí, decir, a explicarlo así de manera sencilla. No es como alguien que está en un laboratorio haciendo experimentos, eh, es, es distinto, ¿no? Porque a veces los experimentos te pueden salir bien o mal, pero cuando tú ves algo en astronomía, lo estás viendo y lo describes, ¿no? Y si observas la cantidad de noticias que hay sobre astronomía, es una cantidad de ingente, de cosas que se describen, que se estudian todos los días, porque claro, depende de la observación. Y como el universo está ahí, puedes dirigir los telescopios o los radiotelescopios para ver qué hay ahí fuera, pues tienes un campo ahí enorme. Y hay noticias prácticamente todos los días de, de astronomía. Y esto está relacionado con lo que hemos hablado a veces de astrobiología, que hablamos en un vídeo sobre, sobre ello, eh, que une, digamos, la, la parte de la de astronomía con la biología, ¿no? del origen de la vida. de de dónde venimos, de, de por qué las estructuras biológicas son las que son, si hay en otros planetas, etc. Etcétera, etcétera. Y esta noticia es sobre el descubrimiento de un lago en, en Marte, un lago supuestamente de agua líquida. Eso ya lo tenemos ahí más cerca. Eso ya está, eso la ya está, está muy cerquita. Entre, entre comillas. Ahí ya se puede ir e investigar eh, con mayor facilidad. Entonces, en el, en el polo sur del planeta se ha visto, mediante una técnica de radar, una sonda que está dando vueltas allí a... a a Marte, la Mars Express, eh, ha dictado hace, muy po hace poquito la presencia de lo que parece ser un lago eh, eh, enterrado en la superficie de Marte, debajo de capas de hielo y tal, por los datos que llegan del radar, ellos envían un, una, una, una señal de radar contra el suelo, contra la superficie del planeta y esa señal rebota, entonces, analizando la señal que llega, se puede deducir qué tipo de material hay en la zona donde se ha, uh -huh. a donde ha rebotado. Y ellos encontraron, los, los científicos que, que estudian esto, de la NASA, encontraron que había una zona de, pues, de kilómetros de, de, de tamaño, en la que parecía que hubiese una superficie de agua, de agua líquida, estamos hablando, porque hielo sí que se sabe que hay en Marte, pero agua líquida no se había encontrado la, digamos, la evidencia eh, muy ya certera de que hubiese... Eh, agua líquida en la, en la superficie de Marte, y estos datos parecen indicar que sí que la hay, y recordemos, el agua líquida es una de las condiciones que se considera como esencial para la existencia de vida, tanto en las formas más primitivas como en las más evolucionadas, en nuestro planeta el, el, la parte fundamental es el no. agua, sin agua sí, sí, sí. la vida pues no la conocemos realmente. Y claro, esto es una noticia muy importante porque eso abre la posibilidad a dos cosas. Primero, a que en el pasado eh, hubiese vida en Marte, en algún momento, de su eh, pasado eh, geológico. Y luego, a la posibilidad de que hoy en día todavía exista vida en Marte, en alguno de estos lagos que puede haber entrado bajo la superficie de, del planeta. ¿Esto qué requiere? Pues requiere investigar mucho más, requiere enviar más ondas al planeta, estudiar, intentar obtener muestras y estudiarlas en el laboratorio para ver si realmente existen ahí microorganismos o algo. Eso es una, también un campo mmm, que tiene una importancia tremenda, y que tiene mucho a discutir también desde el punto de vista, casi me atrevería a decir, filosófico. Porque cuando tú, imaginemos, vamos a Marte, intentamos estudiar lo que hay allí, lo que estamos haciendo, estamos interfiriendo realmente en el medio ambiente que hay en Marte. Hoy en día pensamos, hasta ahora, se piensa que no hay vida, pero y si sí hubiese vida debajo de la superficie de Marte. Si tú vas allí para estudiar la vida, resulta que la estás estropeando, o estás porque estás alterando su medio, uh -huh. claro, tú envías una sonda, que tendrías que perforar el, el, la, la superficie y llegar hasta el lago líquido, introducirías a lo mejor contaminantes exteriores, incluso bacterias procedentes de la Tierra, y estarías modificando todo ese ecosistema, si existe. Claro, esto plantea cuestiones muy importantes sobre cómo realizar un estudio en un medio así, porque claro, te puedes cargar lo que quieres estudiar. En el, eso me lleva a otra cuestión. <coughs> es que en el planeta Tierra también ocurre eso, en nuestro propio planeta. Eh, a lo mejor habéis oído hablar de un lago que hay en, en la Antártida, que se llama Vostok. Es un lago que está eh, situado debajo del hielo, debajo de 3 o 4 kilómetros de capa de hielo. Se ha detectado también, mediante técnicas de, de radar, una, un lago bastante profundo, bastante grande, eh, que, son, que no ha tenido contacto con el exterior en miles de años, o, sea, o millones de años. Entonces, pues, claro, allí los rusos eh, taladraron el, el hielo para llegar hasta el lago, pero claro, tú cuando taladras algo puedes introducir eh, elementos que están fuera, sí, sí, sí. puedes contaminar lo que estás estudiando. Y al final ese lago se ha estudiado un poco, pero claro, no se ha llegado a estudiar con más profundidad porque cualquier estudio que intentes hacer implica la posibilidad de contaminar ese medio que es un medio que se ha conservado en unas condiciones determinadas durante miles o cientos de miles, incluso millones de años. Claro, hay que plantearse esto, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Qué protocolo hay que seguir para estudiar ese tipo de...? de... Sí? A raíz, a raíz de esto, <coughs> me estaba acordando de la película Esta Marte, eh, y, y a raíz de eso me surge una pregunta. Eh, ¿Eso de la película...? ¿Se va a realizar pronto no se va a realizar nunca? ¿Es posible realizarlo? bueno ¿Ya, ya es posible realizar eso? La, la tecnología para poder vivir en Marte de manera autónoma, más o menos, sí. La, la tecnología, yo creo. Esto es una opinión personal, que yo tampoco soy un experto en en, en, en ese tipo de, de, de conocimiento, pero, por lo que yo tengo entendido, la tecnología para ser autosuficiente sí que existe. Otra cosa es trasladarla hasta allí, y porque es económicamente eso vale una barbaridad de dinero y eh, la infraestructura que hace falta es muy compleja. Eso es una cosa. Otra cosa es si es posible, con lo que conocemos hoy en día de Marte y de los recursos que disponemos, si es posible convertirlo en un, en un planeta habitable. yo creo que A día de hoy yo creo que eso no es posible. Porque Marte tiene un problema muy importante desde el punto de vista de, la, de lo que se conoce como... Eh, terraformación, creo que lo hemos hablado en algún, otra, algún otro vídeo, creo que hemos uh -huh. dicho alguna cosa sobre eso. Eh, porque Marte no puede mantener una atmósfera densa, porque tiene poca gravedad. Entonces cualquier atmósfera que intentes crear se va a ir escapando del espacio. La, la va a ir perdiendo porque no tiene suficiente masa como para retener durante el, mucho tiempo uh -huh. eh, los gases. Es un problema de Marte. Eh, la Tierra no tiene ese problema porque tiene más masa. Al tener más masa, la gravedad del planeta retiene los gases en la atmósfera. Y eso es lo que permite que aquí haya pues, la atmósfera que tenemos, que llueva, que haya nubes, que, que podamos respirar oxígeno, pero eso en Marte es mucho más difícil, porque las condiciones que tiene, físico-químicas, y de la gravedad, impide que haya una, una, una atmósfera más densa, que, pueda, que mm -hmm. pueda modificarse para hacer habitable el planeta. Y a día de hoy, con la tecnología que hay, yo, desde mi punto de vista, yo creo que no se puede. No se puede hacer. A, a lo mejor, si se pudiera, a lo tampoco interesa, ¿no? O... Al final, es otro tema que también es muy importante. ¿Qué va a pasar con el planeta Tierra? Porque esto también tiene una fecha caducidad. Sí. No, no solo ya por, desde el punto de vista astronómico, que eso falta todavía muchos millones de años, eh, cuando el Sol se, se convierta en una, una gigante y nos coma a todos, se coma a los planetas sino antes, porque ya los recursos de la, del planeta ya sabemos que están muy, muy al límite, cosas hay mucha población que alimentar, cada vez hay más problemas medioambientales, en algún momento la humanidad se tendrá que plantear el salir fuera y buscar otros otros lugares donde donde donde continuar con la con la, con la, vida. la vida. Y quizá Marte sería uno de los posibles, por eso hay tanto interés en estudiar Marte. La Luna no está mucho más cerca, ¿no? Sí, la Luna está más seca pero es todavía más pequeña. La Luna sería más fácil desde el punto de vista eh, de, de gestión de la infraestructura necesaria, de, de, pero claro, es mucho más pequeño que, que un planeta como Marte. Y cuanto más pequeño sea el planeta, más difícil es mantener eh, las condiciones necesarias para que la gente viva allí, para que las personas vivan allí. Venus, por ejemplo, es un planeta que es similar a la Tierra, muy parecido a la Tierra, en ciertas cosas, desde el punto de vista de, del tamaño que tiene y tal, pero eh, está más cerca del Sol y ahí hay un problema: y es que la atmósfera es muy, mucho más densa que la de la Tierra, y eso ha provocado, entre otras cosas, entre otras más, sería un tema diferente para del que hablar, un vídeo diferente, pero tiene un problema también: es que al tener la atmósfera tan densa, tiene un efecto invernadero por el CO2 que tiene y otros gases que la temperatura de la superficie es altísima, son, no sé si son 400 grados una cosa así. Eso hace imposible el, el, el que vaya allí gente a, a colonizar ese planeta. Mediante tecnología de terraformación, que es convertir un planeta en habitable, parecido el nuestro, pues a lo mejor en el futuro se plantean modificar, pero a muy largo plazo, a lo mejor en miles de años, convertirlo en una colonia de... Pero bueno, pues, sí. Es una posibilidad que existe, uh -huh. pero ya veríamos lo que puede, bueno, lo que puede salir de ahí. Pues eh, quería hablar un poco, uh -huh. hablando de, del, de lo, del lago de Marte, de lo que hemos hablado de la Antártida, sobre la vida. Uh -huh. eh, claro, la vida, en, se, hemos hablado de que quizá en el, ese lago de Marte quizá se encuentren microorganismos, quizá ahí haya vida, que haya evolucionado durante esos millones de años, eh, entonces se nos plantea una pregunta: ¿y esa vida de dónde ha surgido? Porque si la vida en la Tierra ha surgido aquí, en Marte, ha surgido allí, o ha surgido en otro sitio y ha sido trasladada a Marte. Esto me lleva a introducir un tema que ya hemos comentado en alguna, en alguna ocasión, que es la panspermia. Creo que lo hemos comentado en alguna uh -huh. ocasión. Panspermia. Ah, panspermia, sí. Eh, lo hemos comentado en algún vídeo, y eso me ayuda a introducir algún otro tema que también es muy interesante, a través de algún científico famoso, y, y quería comentarlo aquí, porque también está relacionado con, con, con esta noticia de, de Marte. En la pastelmia lo que se dice es que, lo que viene a decir, es que la vida es algo que se va transmitiendo por el, por el universo, no es una cosa que está limitada a un planeta, sino que de un planeta a otro la vida se va extendiendo, ¿no? Esto a grandes rasgos, luego hay... Eh, pues, en esa hipótesis de la panspermia entran muchas cosas, desde un punto de vista filosófico y científico. Eh, hay meteoritos aquí en la Tierra que proceden de Marte. Eso se ha visto. Eso es, mediante estudio de isótopos, etcétera se sabe que hay meteoritos que se han encontrado aquí en la Tierra que proceden de Marte. ¿Cómo puede, cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede llegar aquí un fragmento, una piedra de Marte? Que se encuentre en... La Antártida, por ejemplo, que es un sitio donde se encuentran muchos meteoritos, eh, pues porque en algún momento alguna colisión de un asteroide con, con Marte ha producido pues eso, un impacto muy grande y han salido eh, lanzados desde la superficie fragmentos de roca que han salido al espacio, cuando la explosión es lo suficientemente potente como para enviar fragmentos a una velocidad determinada esa velocidad puede ser suficiente como para escapar de la gravedad del planeta y que pasen al espacio. Entonces, claro, esos fragmentos de roca pueden estar eh, miles de años, incluso millones de años, dando vueltas por el espacio entre Marte y, y la Tierra, hasta que, atraídos por la gravedad de la Tierra, caen a, a la Tierra. Se han encontrado meteoritos de este tipo. Entonces, te, te, te lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Y es posible que microorganismos de Marte hayan venido a la Tierra microorganismos de la Tierra hayan llegado a Marte porque la posibilidad existe científicamente se ha demostrado que rocas pueden atravesar esas distancias cosa que si no te lo cuentan podrías no pensar que eso es imposible pues sí que ocurre, puede ocurrir y eso eh, digamos que es una parte que está dentro de la hipótesis de la Panspermia que haya mm, intercambio de material entre planetas que al principio podríamos pensar que eso es imposible pues no, eso sí puede ocurrir y la paspermia pues, utiliza ese, ese medio para eh, ir mm, dispersándose por, por, por ¿sí? los sistemas solares, etc. Se han hecho experimentos con, con microorganismos para ver si aguantan la radiación que hay en el espacio exterior y tal, fuera de la atmósfera de la Tierra. Se ha visto que algunos aguantan más, algunos menos. Protegidos dentro de una roca, se estima que sí que pueden sobrevivir a esas distancias y esos tiempos tan, tan largos. Experimentalmente no se puede demostrar, pero existe la posibilidad de que eso pueda ocurrir. Y respecto a la panspermia, yo lo quería comentar porque la panspermia tuvo un científico muy importante, que se llamaba Fred Hoyle, que era un astrónomo británico muy importante, que defendió toda su vida de la panspermia que estuvo convencido de que la paspermia pues, era lo que explicaba el origen de la vida en la Tierra y tal. Eh, este señor, eh, su principal aportación al mundo científico y al de la ciencia, fue el de la nucleosíntesis estelar. Esto lo convierte a él en una persona muy importante en el mundo de la ciencia. Porque ahora, ahora veremos lo que es la nucleosíntesis estelar y veremos por qué es tan importante. Y eso le da un prestigio enorme a este señor. Pero defendió una hipótesis, que la, la paspermia, que hoy en día no está eh, aceptada como, como, como teoría, como una hipótesis demostrada, y eso le hizo perder eh, su, digamos, parte del prestigio que tenía. De hecho no le dieron el premio Nobel, es posible que no se lo dieran por esas, digamos esos deslices que tenía fuera de la corriente científica eh, más eh, aceptada. Por, por defender la panfermia u otras cosas que Eso luego veremos Ocurre en toda la ciencia que, que, que defendió cosas que no estaban dentro de lo, de lo que académicamente se consideraba como más ortodoxo. Este señor eh, fue el que propuso la nucleosíntesis estelar como explicación a la formación de los elementos químicos que hay en, el, en nuestro mundo, en el universo. Uh -huh. eh, existe una, una dificultad enorme en explicar en cómo se puede... Eh, generar los elementos químicos que forman el mundo, nosotros mismos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno que, que nos forman porque eh, en la creación del universo por pues lo que había era hidrógeno luego la combinación del hidrógeno por fusión que es lo que ocurre en la superficie de las estrellas crea helio que es otro elemento, pero a partir de ahí ¿cómo se crean todos los demás compuestos químicos? no existe una, una forma eh, eh, digamos básica de, de explicar la formación de todos esos elementos químicos, si no recurres a una explicación que es la que dio Fred Hoyle, este señor, que es la de la nucleosíntesis estelar, y que viene a decir que los compuestos químicos se crean en el interior de las estrellas. Son las estrellas, nuestro Sol, por ejemplo, donde son los, los creadores de los elementos químicos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Nuestro oxígeno, nuestro nitrógeno, nuestro carbono, proceden de las estrellas. No se han creado en el instante de la creación del universo, ya si piensas que es Big Bang como si piensas que es otra cosa. Eh, se han creado en las estrellas. Pues esto lo descubrió o lo describió, y es una, una teoría que se ha aceptado como válida, este señor Fred Hoyle. Eh, Fred Hoyle era muy, muy, muy aficionado a la ciencia ficción, él escribió novelas, luego explicar, hablaré de una que también es muy interesante por lo, por lo que cuenta, pero le dio por defender cosas que no eran muy ortodoxas en la ciencia, como lo de la panspermia. Eh, y esto me lleva también a otro científico que también tiene fama y también es muy polémico, que es Chandra Masinge, que también es de, del mundo de la astrobiología, que también es un, un defensor de la panspermia, que también ha escrito muchos artículos científicos, y también es defensor pues eso, de una línea que actualmente no se considera como muy académica. De acuerdo, eh, eh, Fred Hoyle, por ejemplo, eh, escribió una novela que se llama La Nube Negra, donde habla de eh, una nube que se aproxima al sistema solar, ¿no? y los, todos los científicos se, se, se preocupan, ¿no? Esto de dónde viene, qué va a pasar cuando se ponga ante la Tierra y el Sol, porque claro, es una nube oscura, va a tapar la, la luz del Sol y evitará, eh, evitará la fotosíntesis en la Tierra y eso será una catástrofe. Bueno, eso va sucediendo en la novela, los científicos no saben qué hacer, se queda el caos porque el, pues eso, empiezan a, ver, a producirse un, una serie de catástrofes y los científicos se dan cuenta que esa nube se, tiene un comportamiento que no se puede explicar así con leyes físicas, como si fuera algo artificial, digamos. Y van a la conclusión, en la novela me refiero, a que es un ser inteligente. Esa nube macro, macroscópica, enorme... Uh -huh resulta que tiene inteligencia, se comporta como ser inteligente, y tiene la idea de comunicarse con esa nube. Entonces se comunican con la nube, y aprenden varias cosas y tal, y eso lo utiliza él en la novela, que es ciencia ficción, lo utiliza para eh, defender su teoría, o sea, su, teoría, su hipótesis de la panspermia y de otra hipótesis que también defendió él eh, hasta el final de su vida, <coughs> y que luego no se, no se considera válida, es la del estado estacionario del universo, es un tema que, que hay que hablar, eh, y lo utiliza en la novela esa novela para defender su, su punto de vista sobre algo uh -huh. científico, como es el, el, la, la hipótesis de la panspermia uh -huh. y de la teoría del estado estacionario. Y, y una cosa, José, en todas las ciencias, yo creo que en todos los tiempos, ha habido siempre corrientes vamos a llamarle ortodoxas y corrientes heterodoxas por ejemplo en psicoanálisis el conflicto entre otras cosas que hubo entre Freud y Jung Jung era más más heterodoxo Freud era muy biologicista pero en el sentido más puro de la palabra entonces creó una teoría partiendo de y Jung se salió de ahí, entonces eh, Freud le decía a Jung, que eso no, por ahí no, porque por ahí nos van a tachar de visionarios y de tal y de cual, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, entre otras cosas, porque hubo otras cosas, eso fue una de las cosas que lo separó, porque Freud era muy de ortodoxo no. en ese sentido, de no irse por las nubes, como se suele decir, no. y Jung quería estudiar otras cosas que no eran tan ortodoxas, pero bueno, Supongo que estás de acuerdo en que eso pasa. Las corrientes ortodoxas y las menos ortodoxas. Exacto. exacto. Pasan en, en todos los ámbitos de la ciencia y del conocimiento. Y, y yo creo, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, que eso es bueno. Eso es lo que hace que se avance y que se aprendan cosas nuevas y que se pueda eh, llegar a puntos a los que no se llegaría si no hubiese ese, esa... creo Creo que hubo un saltador de pértiga, creo, sí, creo, que fue el primero que saltó de espaldas y hasta ese momento cuando nadie lo había, nadie lo había visto, que hacer luego, luego parece ser que se vio que saltando así se salta bastante más, ¿eh? pero bueno, cómo a este señor se le ocurrió algo que nadie lo había hecho hasta ese momento y lo hizo. Eso es, eso es bueno, eh, eh... <coughs> No estar siempre en la corriente principal o tal, desviarse un poquito para ver qué otras posibilidades hay, qué otras opciones. Que a veces es lo que ha hecho eh, que avance mucho la ciencia, el conocimiento, gracias a que ha habido gente que ha dicho, oye, pues yo tengo una idea que es completamente diferente, la voy a decir, aunque me van a decir que estoy loco. Pero la voy a decir, a ver qué pasa. Sí, sí. Y gracias a eso se puede avanzar. Yo, yo grabaré un vídeo dentro de, de poco, aunque ya he hablado sobre esto, en donde yo hablo, de... de de lo que yo llamo el yo primordial. El yo primordial, que es un yo de inicio de la vida, pero yo ya hablo del yo. Tú? Lo que pasa es que es un yo que no se parece nada al yo realidad, que está en contacto mm. ni a lo que Freud llamaba el super yo sino es un yo. Yo he, yo he llegado a la conclusión de eso por la... Es decir, ¿cómo es posible que un niño muy pequeño en un niño muy pequeño se pueda producir un trastorno tan grave si no hay ahí algo que se desorganiza. Y eso que, desor que se desorganiza es, tiene que ser lo suficientemente complejo ese núcleo para que produzca un desastre tan grande. A esto yo le he llamado, bueno, esto el, el yo primordial, que es un yo del inicio del inicio de la vida, que se rige por una serie de características en la relación, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco esto, pero como tú sabes, esto es siempre está ortodoxia, teodosia, sí, ortodoxia, teodosia sí. en una lucha. Y como tú dices, es bueno. Uh -huh. Es bueno porque produce debate, produce discusión, exacto. produce investigación, ¿no? Si y... se empieza a aceptar a todo, lo primero que te cuentan, pues, muy pues no se avanzaría. ¿Todo bien? Eh... Eh, estos señores, una de las de las aportaciones que han hecho muy importante, es la de la aportación de, de, de compuestos químicos que han venido a través de cometas y de, de otros eh, a la Tierra con eh, compuestos orgánicos que luego han servido como base a la creación de la vida y eso claro. sí que hay consenso científico sobre eso y estos señores lo han defendido, a pesar de que es una parte de, de la hipótesis de la panspermia que en general en la hipótesis no se, no se considera válida, pero esa parte sí y esa parte la han dicho ellos también, también la han defendido y han hecho estudios. A, a... Oh. Quiero decir que todo tiene su parte buena y, y uh -huh. su, su discusión. Sí, sí, no hay sí, que sí, sí, sí, sí. verlo como algo negativo, que en ciencia eso es muy frecuente, de pues, esta gente se dedica cosas uh -huh. que no. Bueno, ¿cuál es el próximo punto que vas a tratar? Pues partiendo del mismo de estos señores, de, de, la, de la paspermia, eh, quería ver una, de una cosa muy curiosa, porque se han hecho estudios sobre eh, cuántos virus, por ejemplo, caen del, del, en un momento determinado sobre una superficie del, del planeta, de la Tierra, siempre están cayendo virus, virus, uh -huh. bacterias, etcétera. Nosotros no lo vemos, no detectamos, pero están cayendo, vienen de la atmósfera. Estos señores, los, los que defienden la paz dicen que pues, gran parte vienen del espacio. No, no digo que esto sea verdad, pero sí que se ha demostrado que se está precipitando continuamente eh, cantidades muy grandes de microorganismos en la superficie terrestre eh, de hecho en algún momento se ha especulado y los que lo han especulado han sido eh, Fred Hoy por ejemplo y Dieter Masinge eh, sobre que el origen de ciertas enfermedades es eh, fuera del, de la Tierra esto se ha desacreditado, esto no, no, no se ha demostrado y se considera que es mentira pero fueron ellos los que lo, lo propusieron y una de esas enfermedades, y era lo que quería comentar con más profundidad, es la eh, encefalopatía espongiforme spongi, bovina, que en su momento se hizo muy famosa por la enfermedad de las vacas locas. Las vacas locas. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Pues en su momento hubo gente que dijo, pues esto, herbívoros, ¿cómo cogen los herbívoros una enfermedad de este tipo?, ¿cómo se puede infectar de algo?, los herbívoros que comen hierba, y a la hierba que le puede llegar, pues algo que caiga de arriba. Entonces estos señores en su momento propusieron como hipótesis que la enfermedad se, se, se producía porque las vacas comían algo que había caído de, del espacio. Luego esto se ha visto que no es así, se han encontrado otra explicación, y la explicación cuál es, pues que se debe a este tipo de enfermedades que afectan, eh, son neurológicas y son degenerativas, hay unas cuantas, eh, conocemos eh, la encefalopatía espongiforme bovina que afecta a las vacas. Hay otra enfermedad similar en las ovejas que se llama Scrapi. Eh, está la, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos, que es esporádica, y luego una variante que, que afecta a gente más joven que la, que la esporádica, que es la que se eh, dedujo que había pasado desde las vacas a los seres humanos cuando se produjo toda esta polémica de las vacas locas. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Pues todas esas enfermedades están producidas por una proteína. No es un microorganismo, por lo menos lo que se sabe hasta ahora. Quería comentar un poco la, la polémica de los de, de estas enfermedades, qué origen tiene, porque eh, se considera hoy en día que están producidas por priones. Los priones son eh, proteínas que tienen la capacidad de infectar ¿Esto como es posible? esto cómo... Porque estamos acostumbrados a, a que lo que nos infecte a un ser vivo sea un microorganismo. Bien es una bacteria o puede ser un virus, que es una, una forma muy simple de, de, de organización de un material genético. El virus lleva ADN o ARN, como las bacterias llevan ADN, ADN pero todas llevan material genético. La proteína no, la proteína es una proteína. Es un, una, una cadena polipeptídica que no contiene información genética, pero es capaz de producir una enfermedad que además se contagia, es infecciosa. Tú coges ese agente, se lo pasas a una persona sana y le produces la enfermedad. Esto ha sido muy polémico durante muchos años porque no se sabía cómo se, cómo se podía explicar eso, porque además las características de la enfermedad la hacen ser muy difícil de estudiar, todas las encefalopatías todo lo que tiene que ver con los priones, enfermedades periónicas. Y hubo mucha polémica al respecto. Una de las explicaciones fue la que te he comentado de, de, la, de, la, de la, que provenía del espacio. del espacio. Otra, Los priones, al final se ha visto que son los priones. Había eh, también propuestas sobre que era una partícula de, de ácido nucleico con alguna proteína. Al final lo que se considera hoy en día es que es una proteína que se pliega mal o sea, la, la, la clave de la enfermedad es que hay un plegamiento anormal de esa proteína, las proteínas tienen una estructura tridimensional. Y la, la función que tienen depende, en gran medida, de la forma que tienen. ¿De acuerdo? Y cuando hay un cambio en la forma, se produce un cambio en la función que tiene. Entonces, los priones lo que hacen es, como tienen un cambio en su estructura, eh, producen una precipitación de proteína en, en el cerebro, en, en las neuronas, y las van matando las neuronas. Hay una serie de, de problemas bioquímicos ahí, de, de, de destrucción del, del tejido, y las neuronas mueren. Por eso se producen encefalopatías y afecta eh, a, al cerebro. Neurológicamente pues se producen los, los síntomas que, que tienen. Eh, ¿Cómo hace esto? Pues todavía sigue siendo una de las, de, de las cosas que no están demostradas del todo en ciencia. Eh, esa proteína, supuestamente, eh, lo que se ha visto es que produce un cambio de forma en las proteínas que son como ella. Es decir, esa proteína es la, la PRPC y la proteína alterada es la PRPSC. Pues la proteína PRPSC es capaz, cuando lleva a una proteína normal, digamos, alterarla. Y le produce el mismo cambio que tiene ella. Y eso se va transmitiendo en el interior del organismo se va eh, contagiando a las otras proteínas y eso es lo que va haciendo la, la evolución de la enfermedad y que al final pues se produzca una degradación de la materia del, del cerebro pero es un es algo que es completamente diferente a cualquier otra eh, enfermedad o otra patología que se pueda producir por un microorganismo esto no tiene que ver es un supuestamente es una proteína que se pliega mal y al plegarse mal, tiene la, la propiedad de plegar mal a otras proteínas que son como ella. Sí, sí, sí. Eso es una cosa curiosa y es verdad que la, estas enfermedades son enfermedades muy raras, en muy, muy pocos casos. Eh, a lo mejor, ahora no recuerdo muy bien, pero la, la, la enfermedad de kovic jacob a lo mejor es un caso entre un millón de, de habitantes o, o incluso menos, son muy poco frecuentes. Pero son dignas de estudio y dignas de mención. En su momento se vio que podían pasar de una especie a otra. Fue cuando la polémica de las, de las vacas locas. Sí, sí. Porque en principio la enfermedad afectaba a las vacas y de las vacas se vio que había pasado a los seres humanos. ¿Por qué se dedujo todo esto? Porque la creutzfeldt Jacob normal, normalmente afecta a gente de, de adulta, eh, mayor, gente de 60 años, de 70 años. Eh, en cambio, la variante que se vio en los años 90, al principio de, de la década del de, de 95, 96, creo que fue más o menos por esas fechas, afectaba a gente de joven, gente de 25, 26, 27 años, gente que no, normalmente no podía presentar una kreutzer y Se dedujo que era por consumir carne contaminada de vacas que estaban con la enfermedad, con la encefalopatía espongiforme bovina. A su vez, como habían cogido las vacas esta enfermedad, pues se dedujo que era debido a la alimentación que les daban. Les daban restos, en los piensos que fabricaban para las vacas, les daban restos de otros animales que estaban infectados con scrapi, de ovejas, fundamentalmente. Y utilizaban los restos de los animales para fabricar piensos que a su vez comían las vacas. A partir de que se descubrió esto, pues se eh, cambió la normativa, se prohibió que se alimentaran a las vacas con restos de otros animales, etcétera, y hoy en día se considera que no existe peligro, pero pasó de las ovejas, en principio la enfermedad pasó de las ovejas a las vacas, y de las vacas a los seres humanos. Eh, entre otras cosas porque la proteína que produce esta enfermedad es una proteína especial, que es muy difícil de degradar porque normalmente tú cuando te comes un, cuando comes carne o comes cualquier alimento en el estómago con los ácidos que tienes y con las enzimas van degradando el, el, el, el alimento la, la materia y van eh, digamos inactivando pues las proteínas que puedas tener eh, que te puedan producir algún daño etcétera pero esta proteína es resistente a eso esta proteína aguanta los ácidos del estómago aguanta las enzimas y pasa de, dentro de nosotros es absorbida y acaba en los nervios y acaba produciendo esa enfermedad. Uh -huh. Otro tipo de, de proteínas pues no pueden atravesar eh, y llegar a, a, nuestro, a nuestro medio interno. Pero esta proteína sí, una proteína especial. Y, y bueno, esto, digamos, pone en relación un poco todo. Pone en relación a la paspermia, con el, el, las neuronas, con, con todo, vamos. Es una forma de decir que todo está relacionado al final. El... algo que en su momento se ha intentado explicar como que provenía del espacio que era una forma de dar entender que la vida se va extendiendo por el, por el universo de una manera inevitable se propone como explicación para una enfermedad que al final se ve que son proteínas estaba yo estaba pensando ahora mismo en el cáncer y en en, esta, en esto que voy a decir si estamos modificando continuamente Debido a nuestra actividad humana, en nuestra actividad sobre la naturaleza, estamos modificando continuamente las condiciones de vida sobre este planeta. Eh, muchas enfermedades que se produzcan en el futuro van a ser enfermedades nuevas, o sea, que no hayan existido antes. ¿Por qué? Porque se ha, es, una, es una pregunta teórica, que yo, porque se han modificado por así decirlo, un montón de condiciones que influyen en la vida, que están dentro de... El, el efecto que ha tenido el ser humano y el, el, la, mm. la civilización, digamos, en el medio ambiente, pues es enorme a día de hoy. Y problemas que no existían a lo mejor hace 500 años, hoy en día se han convertido en problemas de salud pública. Mm. Eh, no tanto a lo mejor porque no existían, sino porque, como hemos modificado las condiciones se han hecho mucho más frecuentes y afectan a más población y a lo mejor son más graves. Hay polémicas también sobre otros temas como son la alergia, porque hoy en día hay tanta gente alérgica a tantas cosas. Tampoco se sabe muy bien por qué, porque eso no tiene una explicación qué sentido tiene la alergia en la evolución, no tiene tanto sentido que seamos alérgicos. Si no es porque se ha modificado el medio en el que vivimos y que nos ha hecho más propensos a esas cosas. Eso no, no, no digo que yo defienda esa idea, sino que eso es una de las discusiones que hay hoy en día, por ejemplo, sobre el origen de las alergias. Eh, a lo mejor es porque somos demasiado limpios a la hora de... ¿Y el cáncer, por ejemplo, <coughs> ¿qué pasa con el cáncer? También es un, es un tema tremendamente complejo y intervienen muchísimos factores... Porque, eh, teóricamente, ya se debería haber encontrado una solución. Eh, es es una que, vacuna, el, en vacuna. general, es algo muy multifactorial. Excepto no. algunos casos concretos que se ven alguna mutación concreta... Eh, en general, ahí intervienen muchísimos factores y que claro, es muy difícil encontrar algo que lo solucione porque el, el origen es. Eh, tenemos de todo. En, en el mundo de la oncología del cáncer eh, es que hay, hay causas de todo tipo, desde ambientales, como hemos dicho, eh, hay causas infecciosas, hay, hay de todo. Un virus te puede causar un cáncer, eh, la exposición a un producto químico determinado te puede modificar el ADN y te puede producir cáncer. La buena alimentación también te puede eh, que tengas más probabilidad de, de tener un cáncer. Son muchos factores, no es solo un factor. Por eso es tan difícil también estudiarlo. Muy bien. Y bueno, hay muchísimos temas de los que podemos hablar. Yo quería continuar con algo que hablamos hace no mucho en uno de los últimos vídeos sobre evolución humana. No sé si recuerdas que hablamos de los de que había habido, eh, en el pasado, el cruce entre humanos, que eran sapiens y otras sí, sí, sí. especies, los neandertales y los denisovanos, eh, porque se sabe por genética, por genética, al hacer análisis de por biología molecular, de, de la genética de, de muestras de, de huesos de aquella época, de restos que, que existen de, sí. de neandertales y de denisovanos, y de, hoy en día de, de nosotros, de los sapiens, se han comparado las secuencias genéticas y se ha visto que en nosotros, en los humanos modernos, existen secuencias que proceden de neandertales, por un lado, y de otra especie, que son los denisovanos. Se llaman denisovanos porque provienen, se encontraron en una cueva de Rusia, que está en el macizo de Altai, que se llama Denisova, y allí se encontraron unos huesos, se analizaron tal, y se vieron que correspondían a una especie que aparentemente era diferente a la de los neandertales y a los sapiens. Uh -huh. pues bueno, con el análisis genético se ha visto que una parte de la humanidad contiene genes que proceden de los denisovanos es decir, que hubo un momento en el que hubo un cruce entre denisovanos y humanos y de hecho <coughs> se ha visto que eso ha ocurrido por lo menos dos veces ¿por qué? porque hay dos poblaciones diferentes está la población de Oceanía eh, Pacúa, Nueva, Nueva, Nueva, Guinea y de esa zona que tienen genes denisovanos y luego hay otra población, que es hacia la zona de China y tal, que tienen también genes dinisovanos o parte de información genética de dinisovanos pero no es la misma que tienen los de Papua Nueva Guinea. Con lo cual, se considera que ha habido por lo menos dos eventos de, de, de mezcla genética entre Homo sapiens y dinisovanos Y luego, por otra parte, los, los de origen eh, caucásico, en Europa, básicamente, eh, tenemos un porcentaje de, genes, eh, de material genético neandertal de los neandertales y eso se ha visto por genética molecular pues bueno la noticia que ha habido hace poquito es que se ha identificado en, en uno de esos restos de la cueva de Insoba el primer híbrido que se ha podido identificar eh, concretamente eh, no recuerdo si es de madre o de padre madre neandertal y el padre Dinsovano se ha podido deducir, después de tantos miles de años, uh -huh. que ese fragmento de hueso eh, era de una niña, parece ser, de no sé si de adolescente, 13, 14 años o así, su madre era Neandertal y su padre de Insobano. Ya es casualidad que de un hueso entre miles, se haya po y de lo poco que ha quedado de aquella época, sí, sí. se haya encontrado una persona que es... Eh, resultado de la relación directa entre un Endertal y un Denisován de aquella época y eso, pues bueno, ha sido noticia hace muy poquito sí, sí, sí. Y, y bueno, introduciéndolo más que nada como comentario, aquel vídeo que hicimos sobre evolución, donde hablamos de, de ello pues bueno, ahora se ha encontrado un híbrido eh, de primera generación entre sí, sí, sí, sí. Densován, que es algo también, qué casualidad ¿no? encontrar, o la, la otra interpretación es o es que era algo muy frecuente. Las sorpresas pueden surgir en cualquier momento. Exacto. Claro, a lo mejor era algo muy frecuente, que, que hubiese intercambio entre, entre dos especies diferentes. Hasta hace poco tiempo eso no se consideraba posible. No, no se había considerado en la, en la ciencia aceptada que fuera tan frecuente, tan normal, que el Homo sapiens se hubiese cruzado con otras especies. Y hoy en día ya se considera que es algo probado. Los sapiens y los neandertales y los denisovanos han tenido relación entre sí, siendo especies o subespecies diferentes. Neandertales y sapiens se consideran especies diferentes. Uh -huh. Muy bien. ¿Lo dejamos por aquí ya? ¿O... Sí, bueno, hay material y hay... Sí. No, no, sí. A mí, a, a mí me han surgido, en el curso de, la, de, la, de todo esto me han surgido muchas interrogantes y muchos temas que, que ya te, te diré y que a lo mejor tú puedes investigar para próximos vídeos, ¿no? Cosas, pues no sé, que sería conveniente tener algún conocimiento más del que, del que tenemos, ¿no? Algunos de ellos, algunos de ellos me, me refiero a, al problema de la mente, al problema del conocimiento a esto mismo que te he dicho, es decir, que que que hay en un que es un niño cuando prácticamente ha recién nacido, ¿no? O sea, esa hipótesis que yo he formulado del yo primordial, ¿no? Eh, bueno, todo esto, ¿no? Bueno, no sé si quieres decir algo, despedirte... De... Sí, simple, simplemente, bueno, espero que, que comentemos estos temas. Eh habrá un poco pues, la, la, la curiosidad por este tipo de cosas, hoy en día es fácil acceder a la información mm -hmm. y yo creo que la gente pues, tiene la oportunidad de, de, de leer sobre esto y, sí. y bueno, pues, tener sí, sus ideas también, yo propias. También, yo también diría a los que vean el blog y que sean maestros, profesores de instituto incluso de universidad, que vídeos como, como este pueden... Pueden verlos en un, en un colegio, en un aula, y ponerlo allí a los alumnos y que lo vean y que y que luego haya un debate entre ellos, por ejemplo, imaginamos en una clase de un instituto. Y yo creo que sí que creo que realmente, como tú dices, esto provoca realmente vocaciones de gente para, para estudiar, para la ciencia, para la astronomía, para la física, para la química, etcétera, etcétera. Porque creo que, que crea siempre una interrogación sobre... ¿Qué somos? Esas preguntas fundamentales, sí. esas preguntas fundamentales, pero que luego tienen múltiples caminos, múltiples sendas en las que uno puede entrar para descubrir algo y decir, bueno, ¿qué somos al final? Etcétera. Entonces yo creo que es, es de, de, de una curiosidad, es esa curiosidad que tenemos los seres humanos, insaciable, interminable, que, que nunca va a terminar y siempre va a estar ahí presente, ...con respecto a, a toda la realidad que conocemos y a la que podemos conocer en un futuro, ¿no? Bueno, pues nada, eh, darle la gracia al doctor José Ventura y nada, eh, él, yo creo que él lo hace a gusto... ...preparar todos estos temas para todos ustedes y para mí también y, y bueno, y José Luis que está aquí a unos metros nuestro y nada, mmm, darle las gracias a todos ustedes y que hagan esto, ¿no? que utilicen también todo este esfuerzo que la ha he hecho para preparar esto pues para transmitirlo y para crear curiosidad y para crear ciencia y para crear inquietud y curiosidad hacia el conocimiento bueno, pues nada más y nos vemos pronto y una vez más, gracias al doctor Ventura por habernos ofrecido eh, todos estos eh, conocimientos eh, de máxima actualidad, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes y hasta pronto.